¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien Y hoy tenemos gratis el juego de sigilo japonés Shadow Tactics Aquí lo tenéis, está en la tienda de God Simplemente tenéis que entrar Y lo reclamáis Tenéis hasta el día, desde hoy día 13 hasta el día 15 Con lo cual aquí quedan 42 horas 34 minutos 2 1, 0 así que yo para mí y Shadow Tactics está reclamado y se añade a mi cuenta pronto así que nada, aquí lo tendremos en la aquí, juegos adquiridos, biblioteca vamos a ver dónde está aquí está este es el juego así que nada, ya sabéis reclamarlo y tenéis hasta el día 15. Sé felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao. ¡Vamos!